10% de inicial y hasta 7 años para pagar. Cualquiera de estos vehículos puede ser tuyo en Expo Móvil Van Reservas 2020. Para más información escríbenos al 809-242-8208.